esta diapositiva hablaremos sobre lo que son las normas de la responsabilidad social empresarial dentro de las normas tenemos lo que son las ISO, eh, la organización internacional para la estandarización o como sus siglas eh, en inglés ISO Estas tienen su sede en lo que es eh, en Ginebra Suiza y nacen a partir eh, Nacen a partir de la necesidad de, de, de pactar todas las normas de gestión de calidad que existen en los diferentes pa eh, países del mundo. Dentro de las normas tenemos lo que es la ISO 26000, la ISO, ISO 14000 y otras normas que más adelante estaremos exponiendo. Lo, eh, en lo que respecta a las ISO 26.000, existen dos grandes familias de normas, que son, la, eh, que son las ISO 9.000 y las ISO 14.000, entre otras obras que existen, eh, perdón, normas complementarias que existen. Eh, lo que respecta a las normas eh, ISO 14000 eh, abarca tanto lo que es el medio ambiente y también están, eh, se incluyen las normas ISO 14001. El proceso de esta norma es muy innovador debido eh, a, que, a que en el grupo de trabajo participan diferentes grupos de interés. Es algo muy importante pues, puesto que se tiene la opinión y la participación de los diferentes grupos de interés que son tanto eh, interno, externo, tradicionales. Eh, tenemos lo que son las normas ISO 14000, la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, son quienes las, las propusieron. ISO 14001, sistemas de gestión ambiental, esta norma tiene correspondencia directa con la relativa a los sistemas de calidad ISO 9001, también forma parte de la ISO 14.000, correspondiente al medio ambiente. Eh, la norma eh, SA8000 es una norma internacional para la responsabilidad social. Es una norma voluntaria, auditable y certificable. Establece normas eh, básicas en nueve áreas básicas. Estas, estas áreas básicas eh, corresponden a lo que son el trabajo infantil, el horario, la dirección, eh, entre una de las áreas básicas que, en las que esta norma establece. Luego tenemos la norma AA-1000, fue desarrollada por el Instituto de Responsabilidad Social y Ética. Eh, tiene como objetivo asegurar la credibilidad y la calidad ética y social de los informes públicos. Eh, está basada en la evaluación de informes siguiendo tres principios fundamentales. Tenemos el principio de relevancia, de exhaustividad y capacidad de respuesta. Dentro del principio de relevancia, eh, eh, abar, eh, se refiere a que estos, este informe debe presentar una contabilidad que abarque todo lo que eh, toda lo que eh, toda la organización todas las áreas lo que es el principio de exhaustividad eh, a, eh, trata de que este informe debe, debe tener todos los puntos de manera muy completa, no solamente una parte de lo que es la organización, debido a que se debe tener esa información para que se tenga un concepto y una evaluación claro de cómo está la empresa. Y con respecto a la capacidad de respuesta, se refiere a todos los puntos eh, políticas de lo, de lo, en lo que respecta a los grupos de interés, un punto muy importante que se habla con, en, desde el inicio hasta el final en lo que es la responsabilidad social. Eh, además, eh, algo que me olvidé comentarles es que dentro de la norma CSA 8000 es una norma que abarca todo lo correspondiente al, al proceso ético de cómo se, se producen los productos, los servicios, los bienes, ¿sí? de, una manera muy, eh, de una manera muy ética. ¿sí? El, nosotros como consumi consumidores eh, tendríamos que tener ese, ese pensamiento de que cada vez que nosotros compramos algo tener presente de cómo fueron, preguntarnos cómo fueron elaborados, si tuvieron, si fueron elaborados de una manera sostenible, tu, eh, tuvieron en cuenta todos los procesos de manera correcta y vieron todas las dimensiones, tanto en lo social, económico y ambiental. Esto es algo importante puesto que permite que nosotros, eh, permite que nosotros eh, provoquemos en las empresas eh, el, el pie para que ellas puedan mejorar su proceso incluso buscar nuevas maneras para que todo, eh, todo el proceso que tienen al, para ofrecer los productos sea de una manera mucho más responsable. Gracias.